Tengo contactos con otras personas. y Esto me ha ayudado incluso a, para yo también poder aprender eh, pidiéndole ayuda a, a, a las personas de otras partes. ¿no? Tecnología al servicio de las personas ciegas. En una segunda habitación aparece Marta. Es invidente, tiene cabello negro corto y tez blanca. Utiliza una portátil conector de pantalla, mientras Máximo Chilán, que es no vidente, reclinado sobre la mesa, escucha atentamente. En esta toma se muestra la cuenta de Facebook de Daniela Nieto con varias fotografías. Luego se aprecia el Museo naín Isaías, en una de sus habitaciones con paredes de cristal, en las que se encuentra un computador sobre difícil, un pedestal. Aquí se desarrollan bonita entrevistas porque... con varias personas. Yo nunca me imaginé que iba a poder utilizar la computadora.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 Nunca imaginé que una persona ciega va a poder acceder a tanta tecnología. Daniela con discapacidad visual, tiene cabello castaño largo y tez blanca, viste blusa celeste y jeans. En el parque ubicado frente al museo se aprecia una pileta con un ángel en el centro donde Máximo toca el agua, mientras Daniela y Marta conversan de pie detrás de él. Los tres caminan juntos utilizando cada uno su bastón blanco por diferentes calles.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 Y específicamente apoyados con el lector de pantalla que es el Joe's para nosotros aunque hay algunos eh, programas eh, que nos ayudan lectores de pantalla pero el que más nos hemos acoplado es con el Joe's, es el que mejor eh, está de todos los demás programas Máximo Chilán tiene cabello muy corto y tez morena utiliza gafas oscuras viste camiseta gris y pantalón negro con la computadora, con las hoy en día con las tecnologías que existen es muy importante para las personas no evidentes que, que, que estas herramientas existan que ayudan al crecimiento ayudan al crecimiento del conocimiento de las personas con discapacidad visual eh, a mí en lo particular me, ayudó, me ha ayudado muchísimo eh, no me imaginaba que